Bienvenidos, sanguijuelas sin... ¡Cállese, carajo! Puto. Tampoco quemado el chiste Pero, jefecito, yo mejor cállate. panchón, que me recuerdas a unsas Bienvenidos, putis, ¡De carajo, vos dirás, me ¿y ¿Eh? <tose> Jefecito, ¿eh, ¿le gustó el pop? No Jefecito, ¿me ama? No Jefecito, ¿le gustan <tose> las mujeres? A lo largo de los años, he absorbido millones de manos que gracias a mí, ahora sí meten por el culo. What the hell? Por nuestro líder, Lord Peta.